Preciados amigos, este primer sábado de mes dedicado a la Santísima Virgen María nos reúne a todos como una comunidad, aunque sea en la distancia, pero unidos en un mismo espíritu. Deseamos de todo corazón que cada uno de ustedes sienta en este día la presencia amorosa de la Madre, que acude a llenarle de consuelo, de ternura y de esperanza en su situación particular. Asimismo, que cada quien disponga su alma para un momento de oración, de diálogo con Dios. Abrir un espacio para que el Espíritu Santo entre a hacer su obra en cada uno. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y será una nueva creación y se renovará la faz de la tierra.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 Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira, en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo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 no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por la mi culpa, lava del todo mi delito, lava mi pecado. Abordemos hoy el tema de la conversión en este primer sábado de mes. La Santísima Virgen María Santificadora nos invita en sus mensajes a buscar sin fatigarnos la conversión. Convertirnos es desear cambiar nuestra forma de pensar y de ser para llenarnos del Espíritu Santo que nos hace libres, que nos sana de las heridas del pasado de las que muchas veces no somos conscientes del resentimiento, de nuestro orgullo propio que nos limita en el amor. San Bernardo, famoso por sus oraciones a la Virgen María, nos muestra que aspirar a la auténtica sabiduría es uno de los medios para conseguir de Dios esa gracia de la conversión. Hay tantas cosas, sentimientos, pensamientos y acciones que nos atan al error que nos alejan del amor de Dios y del amor a nuestros hermanos. San Bernardo nos ayuda en esta súplica. Escuchemos. Hay que buscar la sabiduría. San Bernardo. Sermón 15 sobre diversas materias. Trabajemos para tener el manjar que no se consume, Trabajemos en la obra de nuestra salvación. Trabajemos en la viña del Señor para hacernos merecedores del denario cotidiano. Trabajemos para obtener la sabiduría, ya que ella afirma, los que trabajan para alcanzarme no pecarán. El campo es el mundo, nos dice aquel que es la verdad. Cabemos en este campo. En él se haya escondido un tesoro que debemos desenterrar. Tal es la sabiduría que ha de ser extraída de lo oculto. Todos la buscamos, todos la deseamos. Si queréis preguntar, dice la Escritura, preguntad, convertíos, venid. ¿Te preguntas de dónde te has de convertir? Refrena tus deseos, hayamos también escrito. Pero si en mis deseos no encuentro la sabiduría, dices, ¿dónde la hallaré? pues mi alma la desea con vehemencia y no me contento con hallarla, si es que llego a hallarla, sino que he hecho en mi regazo una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, y esto con razón, porque dichoso el que encuentra sabiduría, el que alcanza inteligencia, búscala pues mientras puede ser encontrada, invócala mientras está cerca. Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hagamos un momento de oración en el interior de nuestro corazón. Te invito para abrir un espacio al Señor Jesús. Astraerte un poco de los ruidos exteriores, de los afanes, de las prisas, de las preocupaciones, y pedir para que Jesús entre en el corazón, abrir ese espacio para que el Señor llegue con toda su fuerza y tu poder. Ven Señor Jesús, entra en mi corazón, que hoy tal vez se encuentra inquieto, angustiado, temeroso. Tal vez esté triste y abatido por las desilusiones, por las dificultades, las enfermedades, o tal vez por las ausencias, por las desilusiones. Ven Señor Jesús y transforma mi inquietud en la mansedumbre tuya. Y haz es que yo pueda ser manso y humilde de corazón como lo, es, lo eres tú, Señor. Espíritu Santo, concédeme la sabiduría para descubrir el verdadero valor de mi vida, para descubrir tu propósito en mi vida. ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué, ¿Qué deseas, Señor? ¿Y para qué tienes un propósito en mí? Haz que yo encuentre, Señor, el valor de mi propia vida y de la vida de las personas que están a mi lado. Te entrego hoy, Señor, de todo corazón a todos los que sufren. Te entrego a los enfermos, a los que están enfermos del cuerpo y del espíritu, a los que se sienten abatidos por tantas situaciones difíciles. Hoy te entrego, Señor, también a todos aquellos que sufren por la ausencia de sus seres queridos, porque no han podido acompañar a sus seres que están enfermos en las clínicas, o que han fallecido y sienten esa ausencia y ese dolor por no poder estar cerca de esos seres que aman. Te entrego, Señor, a todos los que están ausentes en otros países, alejados de sus familias, por los que están en las cárceles internos, separados del mundo. Bendícelo, Señor. Bendice tantos hogares que hoy se encuentran pasando por situaciones de separación física o espiritual, por tanto es que aún viviendo en mismo bajo un mismo techo se sienten solos, ven Señor a sanar las heridas, a sanar los corazones que están agobiados, te entregamos Señor también a todos los que están presos por las mismas adicciones, por los vicios por las costumbres, por la adición desenfrenada al sexo, al juego, a cantidad de cosas que, que nos alejan de ti Señor, María santificadora, tú que siempre lo has prometido, que estarás donde todos tus hijos te llamen, hoy te entregamos todos los hogares y te entregamos a todos los que están recordándote en este día como santificadora nuestra para que llegues, como en las bodas de Caná, a abastecer por medio de tu intercesión ante tu Hijo amado, todas esas despensas que están vacías, tanto las despensas de los hogares que están sin empleo, como también las despensas de los corazones que están eh, vacíos de sentido de vida. Gracias Madre bendita, gracias Señor Jesús por este día, gracias por tu presencia y qué bueno, Señor, que llegas a escucharnos y a llenarnos de tu fuerza interior. Bendito seas, Señor, bendita seas, Madre santificadora. Gracias te damos, Señor. Nuestro compromiso como bautizados es conocer a nuestro Señor y ese conocimiento lo vamos consiguiendo a medida que frecuentamos su palabra. Hay muchos discursos que distorsionan la auténtica enseñanza de nuestra fe,